Y 25 cuentos ellos debían de entregar tres cuentos por profesor ajustando 21 cuentos de esos 21 cuentos fue la profesora de lengua castellana de la tarde, Vanessa Castrillón quien fue la encargada de sacar los seis mejores primeros puestos empecé, empecé con 4 luego agregué uno más 5 y este año quisimos agregar uno más, entonces hoy vamos a premiar los seis primeros puestos los mejores cuentos de más de 300 cuentos que ustedes escribieron. El fallo es el siguiente. Bien, el sexto puesto fue para el cuento con el título El loco del autor Álvaro Montoya Tapia de 11 uno quien pueda para crecer sea su premio. Una Bien, eh, dicen que en las pruebas supletorias, sexto puesto para el compañero. Entonces, mientras se desocupa, vamos con una interpretación musical a cargo de la compañera Dayana Castaño de 7-1 y Leicio Campo de 7-1. Bien, pueden buscar los dos pasos para ellas.